Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Soy Alejandro Cobelli Y les traigo Mega Man 1 Mega Man 1 Un juego realizado en el año 1987 Por la empresa Capcom Y distribuido para la Consola de Nintendo La primera Nintendo que salió Bueno, el juego era básicamente Un robot que fue creado por el Doctor Light, que era un compadre que Luchaba por el bien Y... y había otro doctor que se llamaba el Doctor Willy que había creado seis robots malvados, que la típica weá que el compadre se quiere adueñar del mundo y de la tierra y tal. Entonces el Dr. Lyle al haber creado a Mega Man, lo manda a luchar contra los robots que son creados por el Doctor Willy y comienza como una batalla donde se desarrolla este juego. Veamos de qué trata. Parta. ¿Con qué nos vamos a encontrar al principio? Nos vamos a encontrar con los seis robots enemigos de Mega Man los seis robots que creó el Doctor Will y como los vamos a ir matando va a haber un orden para poder matar a estos robots porque eh, por ejemplo si yo quiero matar a este robot se me va a facilitar si es que lo mato con el arma de este otro entonces para poder matar a este tengo que matar a este robotante por qué porque Mega Man absorbe como las armas de los robots enemigos entonces vamos a partir por Guzman que es un, un personaje igual complicado eh, es un robot, un robot super fuerte que crea terremoto y todo ese tipo de cosas Así que partamos, de ahora Bueno, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una minera Donde hay estos como casquitos Ya Vamos a energía Como que no nos dejan avanzar Y aquí nos encontramos con un riel nos subimos sobre él y nos lleva como esta pequeña plataforma de allá pasando otra más que también nos vamos a subir ahí y aquí vamos a saltar en estos pequeños bellitos para que no nos caigamos y nos vamos a hacer la plataforma de abajo y seguimos saltando y creo que no estamos tan mal hay que tener buen pulso para esto nomás y logramos pasar con vida ya aparecen estos robots locos que nos quieren como atacar son muy divertidas las caras que tienen ya, bien Acá también había energía Seguimos avanzando y aparecen los mineros Los robots mineros que nos empiecen a tirar como picota Mira los robots malos Ya, no hay nada Mira los robots, puta ese robot está duro Ya démosle nomás, igual nos vamos a mamar una, una, un picotazo Ya, vamos Mira, otro más Vamos este Megaman tenía como la cualidad de tener puntaje, weón. Bueno. No todos los Megaman tenían puntaje. A ver, podremos agarrar acá. Nunca nunca podía agarrar esa vía que está ahí, weón. Bueno. Ya, y aquí, ¿qué onda? Mira, este robot quiero pasar por debajo de, la, de las patas del, No alcancé, weón. Bueno. Ya, espera. Lo vamos a matar. Por lo general, estos robots no dan mucha wea. Un robot basura. Miren. No dan weas buenas. Puta, la weá, qué onda, ¿por qué tan duro? Puta, ¿me van a matar? <risa> Puta, que soy Gil, ya déjame la nada Mira, aquí nos dieron energía eh, Bueno, esto es como un dato eh, Uno de los únicos megaman que tiene enemigo aquí Es el Megaman 1 Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo ir y volver y ver que, si es que me pueden dar energía estos personajes ...como un pequeño gatillo a Le quieren volver a aparecer Entonces, ¿qué podía hacer uno acá? Si llegáis con baja energía... ...bueno, te podéis ir un rato acá antes de tener... Eh, ...con estos monos para poder regenerar Igual yo voy a hacer un poco esto, para porque... ...el personaje que viene... ...igual es complicado y no quiero morir... ...no queremos perder días Odémosle nomás, ya, filo... Si, total, para dudales pasar para pasarlo rápido Esperemos, esperemos kilómetros, si no partimos de ahí mismo, así que no se preocupen Ya, aquí viene es ¿eh? como bien grande, ahí está Lo primero que hace es saltar y tirarnos a roca y tenemos que saltar siempre cuando él salte Eso... ahí Puta, lo, lo tomé muy encima Todavía portamos con vida ¡Vamos! por la chucha! Bueno, cacharon cuál es la técnica Ahora lo matamos al tiro Bueno, me, me caí con puras tonteras oh, Me gustaría haber visto la cara de weón que tenía mientras estaba jugando, mientras peleaba con el mono, así como todo desesperado a poder matarla Ya, si este weón es fácil, bueno, me voy a tirar encima de él nomás Vamos. Vamos. Ahí saltar. Saltar. Saltar. Saltar. Ahí. Puta oh, el weón. Ya, mira. Mira, si es muere. muere súper rápido, weón. Como yo, <ríe> ya ahí murió Que divertida, debe ser la cara de hueón Que cuando estoy matando a estos monos man. Bueno, al menos ya lo matamos, ya, ya tenemos los, Nuestro primer jefe muerto eh, Voy a tratar de hacer un recorrido Hasta el Dr. Willy por este, en este episodio Porque igual me ganaba en el largo Ahora voy a matar a Kutzman Qué complicado ese hueón Siempre me ha el, el anterior Bueno, nos quito una vida, pero fino. Tal vez el recorrido es como un poco fácil el del, pero, no, pero matarlo no es tanto Bueno, su arma sirve para esto, ahí ya podemos ver que tenemos el arma de Guzman Y fíjense, si yo voy avanzando, los bloques estos cambian de color Es porque yo los puedo tomar ahora y los puedo tirar ¿Ven? Ese es como el poder del arma de Gutsman. es como un arma que le sirve como para limpiar el camino en realidad Ya, aquí seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con más enemigos, más balas ¿Ya? Bueno, ¿qué podemos opinar de la música? Mega Man puta, siempre fue un juego que, que me gustó y que destacó porque la música ya era muy buena Hasta el día de hoy he escuchado grupos musicales que wean, todavía tocan lo, los temas de Mega Man y todo eso wean. Unos que escuché, miren no unos que escuché por ahí que se llamaban los mini bosses, una, mini bosses no sé, si tocaban bien Pero hay muchos grupos eh, mucho, musicales que se dedican a, a hacer remake de la música de Mega Man fue muy.. era bonita la música. Pasada a puta todo este tipo de, de instrumentos musicales más bacanes o, o con, con guitarra eléctrica y toda la weá suena la paz. Así que en lo personal, bueno, y la música de Capcom, bueno, Capcom siempre se ha preocupado por tener buena buen sonido en los, en los juegos. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos ver? Aquí seguimos avanzando, como subiendo por una fábrica de tijera me imagino y bueno aquí nos están atacando como unos enemigos, con patas, no sé qué onda típico de robot enemigo empiezan a aparecer estos enemigos nuevos y yo creo que a ver si sí, no notaron nada bueno seguimos avanzando subiendo no hay mucho nivel de dificultad en estos dos primeros jefes aquí podemos miren fíjense lo que vamos a hacer vamos a agarrar esta arma se la vamos a tirar eso Ya... Vamos, bien. No nos dan nada así como bacán, bueno. Podrían darnos energía, alguna cuestión, bueno? Aquí la energía es lo que, lo que influye. Un, y el puntaje de León, o sea, ¿a quién le interesa un puntaje en Megaman? A nadie le interesaba que Megaman te diera puntaje, era más que todo para puro decir güey, bueno, te ganen puntaje, así como al amigo. Ya no, vamos a ver esta weá, a ver si nos dan algo de energía. Nada, weón, bueno, ...gasto de tiempo y gasto de armas <risa> ya, eh. ya, vamos bien acá Aquí vamos a agarrar esta, esta weá ...es una motilita de esta Nada nuevamente Monos que no dan nada, monos que no sirven mucho Ya seguimos avanzando, Fábrica de tijera de acá Pasamos corriendo nomás más enemigos con caras de loco. Puta. No me la va a comer hasta que lo mate ese weón. Ya eso. Ya, nos regeneramos algo. a ah, este weón. Hay que ponerse como por acá para que no nos lleguen las balas. Ahí. Vamos rápido. Aquí hay otro más. Bueno, hay que hacer la rápida. De aquí viene este imbécil delante que, que, que nos, nos quitó energía. Y aquí nos volvió a quitar energía el tarado mono tonto ese, weón, que lo detesto, weón. ¿Por qué ponen este weón? Pa puro cagar la onda, mira. Mono de mierda, weón. Mira la weá que da, mono respiado, weón. Robot de mierda, weón, que no sirven para nada. Puro te cagan. ¿Allá estas weá te van a dar energía o no. O pues apuro me quitan weá. Mira, y no dan nada, weón. Tírense una energía para acá, weón. Todo mal, weón. Me va a matar este otro weón, a ver. Quiero. Ahí, eso quiero. Quiero puta un poco de energía nomás, que me viene un poquito de energía para poder pelear, weón. Ya, no me dio. Ese sale como por ahí, chucha. No nos no, vamos, vamos a dar nomás ahí, chao. Mira que son cagados, weón. Tienen ser de energía. Esto para qué para recuperar un poco el arma. Ya, vamos a darle nomás, weón, si ya. Ya no nos dieron nada esto, weón. Mira. Juego de mierda, weón. Ya, a este weón hay que matarlo con Mega Booster, Mega Booster nomás. Puta la weá, Capaz que nos maten, weón. Pero bueno, ya sabemos, partimos de ahí mismo. Y delante nos comimos una vía, así que... Mira, todo de mierda ese. ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! ¡Oh, me va a pisar. Vamos, vamos, vamos! ¡Murió! ¡Oh, weón! ¡Casi me mata, weón! Bueno, estos son los dos enemigos que se pueden matar con Mega Buster Hay que tener más que todo weón, un poco de... De agilidad con Mega Man Un poquito de agilidad weón, y disparo, weón. No, no es tanto Y esquivar esa weón de tijera que tiene Bueno, nos vamos a ir a Elikman ahora Este weón es como Origio. No, en realidad es súper fácil, weón. Pero lo origido, weón, es el maldito nivel este que tiene, weón. Para poder llegar a él es súper complicado pero afortunadamente ahora tenemos el arma de Kutman, que nos va a ayudar bastante contra estos enemigos que, que antes no los podíamos alcanzar ¿Ven? y ahora las cosas se empiezan a poner un poco mejor porque bueno, ya, ya tenemos un arma, weón. tenemos dos armas a nuestro favor así que podemos avanzar más tranquilamente ya, vamos bien aquí, el ambiente está agradable tanto enemigo en pantalla bueno, estos son problemas de mega man que no habían solucionado y esto, bueno, hay que matarlos muy rápido porque si no yo vi una vida yo vi una vida weón que puta que son malditos por eso me tiré disculpen me tiré porque vi, vi que salió una vida weón maldita la weá, juego de mierda weón juego antiguo de mierda weón esta weá, esta weá problemas de juegos de mierda antiguo Por ejemplo, ahí cacharon que había botado una vía Y la weá no me, no, no, no me la vio porque no salió en pantalla cuando se fue para arriba Maldito juego de mierda weá. Ya, a ver, démosle. Ya, ¿qué nos encontramos acá? Bloque, ya bloques bloquecillo Hay que ver la secuencia nomás Ahora Uy, casi me caigo Ahora Ahora, vamos, bien Uf. Y ahí está, ahí está, ahí está, y ahí está, vamos Todo bien hasta el momento, no hay grandes problemas Ahí veo que hay una energía, pero no la pienso tomar porque... Esa es una trampa, les digo, al tiro que es una trampa Una trampa porque tú te la comías y después no podéis saltar de vuelta Bueno, hay que peleársela no, no, no tenemos otro. salió igual, igual si nos ponemos a subir ese weón no hubiera matado igual, porque viene bajando por la escalera ya seguimos no, avanzando, aquí ojalá que nos den algo de energía, vamos a ocupar el arma de Kutman bien, ahí oh. pero se dan cuenta la mala cuea. saco energía y la weá se cae por la escalera Uy, casi me matan esos, bueno. Ahí va a haber que pelearla, ¿no? Va a haber que puro pelearla. Vamos. Vamos, vamos. Voy a ir a agarrar, a agarrar esa energía. Aunque sea poquita. Vamos. Y aquí aparece un arma de regalo. Por primera vez que es un arma especial esta, en realidad no es un arma, es una utilidad Lo que hace esta armita, que sería la M Es por ejemplo esto, miren tengo apretado y me puedo subir ahí Ahí, es como una escalerita ¿Ven? Eso es más que todo eso que acabamos de agarrar Una utilidad que tiene Mega Man como para crear sus propias plataformas, bueno Y no, no tener que estar dependiendo de las weas De repente, monos que están flotando, cosas así Puta, No a el arma Que porquería, que no sirve de nada eh, Una mierda Ya, vamos bien Chocha, ¿por qué hice eso? Man? Vamos, para arriba Aquí no hay que apurarse mucho, hay que estar con alta calma en, este, en estas partes man. Hay que tener calma Porque si nos apuramos Perdemos bien ya, aquí esto de agilidad no me gran... saltar ya, aquí todo tranqui todo bien parece por el momento y ahí está el imbécil que siempre que nos está esperando que no ha cagado toda la weá weeando ese maldito robot De ahí murió la weá un robot cacho esa weá weón contra que estamos contra el man creo que este tenemos que matarlo con cutman hoy oh, aquí hay que subir vamos Vámonos, está mal, vamos no tan mal weón vamos bien vamos bien Poco paciencia nomás que tenemos con estos juegos para ahí porque voy a cambiarme de arma acá Voy a poner la de Kutman y vamos a ir para acá ya. Vamos a disparar el tiro un Kutman para que le pegue Ya, nos vamos a poner aquí para dispararle eh, Murió el tiro wa. Lo más complicado era solamente el nivel, el personaje no era tan rígido Así que bueno, ya tenemos el arma de ELECTMAN Y ya tenemos, vamos en la mitad, ya hemos matado... Eh, tres robots No vamos tan mal Ahora vamos por ICEMAN El hombre de hielo sí, 60.000 puntos nos da este bueno. Y ahí ahora vamos a empezar a ocupar el arma de... El hombre de electricidad un arma que dispara hacia arriba, hacia abajo, y adelante Una de las armas más, que vamos a ocupar más durante todo el juego Y que nos va a facilitar bastante, bueno, el... el, el pelear contra todo tipo de robot Miren Bien. Por eso que, que hay que cuidarla esta arma y además hay que ir cargándola cada rato Apenas podamos, la cargamos Ven Esos pingüinos chistosos que vuelan con una hélice en la nariz Igual esa wea de tenía de megaman Que son ingeniosos con los monos que inventan wean ya, vamos, vamos a hacer un poco así normal para no gastar tanta arma ya Bueno, estamos llenos Y aquí nos encontramos con... Ya, aquí vamos a ocupar el arma de Kutman no, Vamos a tratar de... De guardar un poquito de arma Ya, pues. A mí no me pasan esta weá. ¿Por qué no lo mata, weón? Mira, weón La mala cueva me quitó Que le tenía que ese mono weon. Un mono que un knife. ¿Vale? Ah, era ya Y de ahí para arriba Esperamos un poquito, weón Aquí, allá, allá. Uh, se resbala, weón Nivel de hielo con todos los juegos Ya Aquí Ya, ya hay que esperar, puta no había que Juegos de secuencia Ahí Vamos Acá y acá Todo bien Nos molestó esa weá que nos pegó debajo, ¿no? Y nos volvió a pegar acá Ya, ¿sabéis qué? No voy a estar abarcándome por esa mierda, pues muerte. Cansamos de llegar ¿Creen que me voy a morar? Observen algo más seco, 1, 2, 3, 4 Super seco No, si esta fácil, miren, ahí, ahí, acá, aquí Esperamos una, saltamos para acá, arriba, adelante y la pasamos <ríe> y Esta parte que esta parte me da un poco de miedito, vean Ahí. Ven, acá Oye, weón, que... Mega Man no puede caer así, pues, weón Aquí estoy creando plataformas, pues, ven Pasamos rapidito Wey, me dio miedo como cayó Mega Man Si no hubiera sido por mi super reflejo, weón me cago Esos son errores que tenían que eh, corregir los programadores, weón En, en este Mega Man Que... Que, sí, por ejemplo, la, la, las caídas eran muy rápidas, ¿cachai? Es eh, Esperen, aquí parece que un décil que no... Ah, maldito bastardo, eh, nunca da nada bueno. Ah, bueno Mira, mira, siempre hace esa weá, mono de mierda, guan Ya Eh, nada, pues cosas que tenían que haber arreglado los programadores, como las caídas, ¿cachai? Un pequeño detalle, en realidad Esa weá que me pasó delante cuando saqué la vida y la weá se... Se desapareció por el... Porque apareció en la pantalla de arriba A ver, vamos a cargar más el Eggman. Bien, bien, super Super Voy a esperar que los pingüinos me den algo bueno Mira la wean, pura mierda weón. Ahí, al fin algo rico Vamos a pegar otra vuelta acá Para que nos den algo Y nos aparecieron los, los pingüinos, o sea, se acaban los pingüinos No podemos, no podemos engañar al juego Atroz Y ahora vamos a darle entonces al um, hombre de hielo Con el arma de Leckman Con la esquiva Nosotros... ¿Murió o no? Ah, murió Bueno, buf uh. Y mi cara como estuvo Que reurgió Bueno, ya matamos a Iceman Menos mal, weón Y ya llevamos cuatro enemigos muertos Nos estarían quedando eh, Fireman creo y Bombman ¿O no? Fireman y Bomb Vamos por Fireman qué complicado Los jefes, weón, de Mega Man 1, no No eran tan fáciles en todo caso hay que tener su práctica y toda la weá. Este nos da 100 puntos. Me gusta el tema musical de este. Les voy a ser súper sincero. Ya sé si es que han llegado a ver el video hasta acá. Eh... Es la segunda vez que me juego este mismo nivel, weón. O sea, me, me juego todo el recorrido porque ya había grabado todo delante y... Quedó mal grabado el audio. Entonces tuve que hacerlo de nuevo. Pero aquí estoy para usted, haciendo este pequeño videito de Mega Man 1. Tenía que estar Mega Man 1, pues no puede no estar. A ver. Mira el maldito bastardo. Aquí vamos a ocupar esta arma, así o así. Mira el... Ya, vamos rápido. Mira. Al menos vamos bien Vamos bien de energía No me voy a necesitar ir para allá Vamos Y tenemos que cambiar nuestra arma Al arma normal Ya, aquí más, más fueguito Ya, es complicado No, esta agua está complicada A ver cómo pasamos por acá Ah, pero ahí debía haber de, debí de ocupado la agua para saltar Ah, nos pegamos igual nomás, ya ¿A qué arma le falta energía? Nos ponemos la riquita Y la recarga vamos a recargar el Ekman Bueno, se resbaló el buen segundo lado Vamos a hacer un puentecito aquí Y seguimos avanzando feliz de la vida Con el arma de el Ekman Ups a una, dos, vamos Y aquí nos podemos regenerar no está tan difícil, está medianamente complicado Hay que tener un poco de agilidad nomás Ya Ay que son malón. Vamos Vamos, que se puede Miren, aquí yo les recomiendo que igual hagan un puente Igual pueden pasar saltando pero pura Es como para pa asegurar Vamos No vamos tan mal ¿Estamos entretenidos con Megaman o no? Admito que el juego está bastante divertido Miren, ¿ven? En estas partes es obligatorio tener esa... Esa utilidad que tiene Megaman porque si no, no podríamos ir avanzando y aquí viene acá Estas weas de balas Con cara que... Yo creo que aquí... Esto fue una copia de... Ech, Uy, maldito No le llegó la wea Eso fue una copia de, la, de, lo, de las balas con cara que estaban en, en Mario Bro, wea. No sé quién le habrá copiado a quién Ya Lo único que sé es que necesito energía pronto Necesito energía pronto porque excelente porque el personaje que viene ahora es súper duro Así que aquí vamos a gastar todo el arma, toda el arma que sea Hasta que me den mucha energía Porque de verdad eh, De verdad Fireman es un weón súper duro Y no nos hace cagar el weón Tenemos que matarlo con el arma de hielo Voy a gastar esta arma Para pa llenarme un poquito más Para que podamos seguir avanzando Si no, a ver Si no... Spider-Man nos puede matar Y a ver Miren, si con que me den una, una energía más no más Con que me den una energía puedo avanzar A pesar de que estas weas son re rígidas bueno. A ver Y creo que después tenemos pingüinos no A ver Acá creo que salen pingüinos no A ver, veamos que... Ah, salen de esas weas Ah, matemos las A la ver Ya Ya Las podemos matar de lejos Mire, no nos dieron nada, a ver. No, yo necesito más energía. De verdad que... que ustedes van a cachar que Fireman es, super es un personaje súper agresivo. ¿ven? Es súper brígido. Con una más de energía nomás lo podemos matar. Si no, no lo vamos a alcanzar a matar. A ver... ahí está. Hmm. Hasta iría por un poco más, ¿eh? a ver... Bravo. Ustedes dirán ya pues weón, en la weá, pues weón, si quieres, igual lo a matar. Pura, sí, pero es que weón, quiero asegurarme, weón. Que... No quiero perder días. Ahí ya, mira, mira, ahí estamos más llenitos. ¿Ven? No quiero que, que, que esta weá sea hacer la weá dos veces, weón. Ya vamos, tenemos tres días ya, weón, nunca tan mamón. Iceman. Aquí una pelea de resistencia nomás, pura resistencia. Hay que puro pegarle y pegarle y pegarle y pegarle. Nada más. Ojalá lo matemos Aquí el... El que falla muere Ahí murió Ya Pero igual era, era complicado, ¿me ¿no está ahí. Es pelea resistencia y el bueno es agresivo si llega con todo No, no tenéis como evitar esa agua porque es muy rápido Pero vamos bien Vamos bien Ya pues ya estaríamos en el último enemigo en el último robot creado por el doctor Willy. Que sería Bomba. Este compadre. El recorrido es un poco complicado. Bueno, aparecen estos pequeños renacuajos. Renacuajos. Parece que no sé. Son como tornillos. Con patas. Y bueno, que vemos los entornos. No hemos analizado los entornos gráficos. Miren esas pelotas que voy a hacer antes. Mega de Megaman. Aquí tenemos que aceptar sí o sí que nos hagan daño si no, si no podemos esquivar bien esto, avanzamos no. Aquí nos van a dar energía igual y, y lo bueno es que partimos con todas las armas cargaditas A pesar de que las podemos cargar acá, durante todo, pero... Partimos con todas las armas cargadas Ya, seguimos avanzando nos llega una oleada de balas y los matamos todos con nuestra super arma y nos regeneramos acá no vamos tan mal, no vamos tan mal, bien. este huevo lo vamos a congelar y después le vamos a disparar con todo ¿Ven? Esa es una técnica, porque ese weón se cubre con un escudo, weón, y hace puro atado weón Un mono de mierda, weón Sabía que me iba a pasar esa weón, disculpen, sabía que me iba a pasar esa weón Miren, qué tonto más grande, weón Puta, disculpen, de verdad Bueno, No sé, no sé por qué, weón, me pasó esa weón De verdad, sorry Condorator, Condorator Que condoro. Pequeños condoros que pasan en los juegos, sí si bueno, no podemos ser tan perfectos también. Igual molesta esa weá, weón. Ya, ya, ya, ya llegamos. Que lata weón, que lata cuando bueno lo más divertido es que te mata una weá que es una. Es una mierda, pues weón, una. un cañón pues weón. Y por no asegurarme. Que yo llegué a pasar, yo ahí como que pensé dije, y dije y si paso con si paso con, un, con la weá que podemos hacer camino weón bueno. pero démosle nomás, ya hemos, vamos bien chucha, apreté el desastre ya, perfecto a este weón de nuevo lo tenemos que congelar y después nos acercamos Lentamente y... Está matando. ¿Qué más? Ya aquí está esta wea de nuevo. Ya aquí ya les dije. Vamos a crear camino. Lo malo que esa wea. 1, 2, origen esa wea, Juan... La técnica del asegurado. Esa había que hacer. Esos hombres, esas balas, weón, bueno, son complicadas, weón. No paran de salir. No paran de salir. <risa> Mire. Y explotan la guayada y te me dejaron para pa la corneta. Vamos a ir atrás de esta. Al menos pasamos. De aquí a ah, estos weones que disparan estos montones de.. La otra sería congelarlo. Nunca he pensado en esa wea. a ¿eh? Si sí, puede ser esa, esa, esa técnica. A ver. Ahí. ¿Mm? No salió más. Y eh, vamos bien Ya, ¿aquí qué onda? Anda, salta Y ahora te mata Uy. Eh, maldito La Vamos a volver a con este lado. Y ahora lo matamos Y tenemos vida, eh... Bien, no vamos tan mal Ay no veis que viene este robot, ah no no. este lo congelamos que no Y ahí está Bien y Llegamos al hombre bomba, al bomberman Bomba no es bomberman Ah, me, me, aquí me navega. Sí, sí. De aquí llegamos Puta, ¿con cuál se mata este? Con Fireman Tiene como mucha energía él, creo que nos va a matar Vamos, en este momento debo tener una cara Ay. Mira, estaba listo, weón Que el weón te aplasta, pues, weón ya pero ahora nos dejamos caer nomás y ya lo matamos igual Nos vamos a cambiar nuestro traje de Fireman acá y nos dejamos caer Filo con que me toque una vez Bueno, ahí nos toca Y ahora lo matamos al tiro. Y este, bueno, se mata con el arma de Fireman, pudo. Mira el weón como arranca, la picha la Muere, hombre bomba Los bombas no me hacen daño Murió, murió ¿Muriste? Esta, esa crucecita aquí es como un joystick de Nintendo Ya Al fin estamos felices eh. Logramos matar a todos los enemigos de Mega Man 1 Y que viene ahora, a ver, veamos ¿Qué viene ahora Uh, el Dr. Willy Pero bueno el Dr. Willy lo vamos a dejar para el próximo episodio eh, Ya les mostré cuál era el orden más o menos de cómo matar a los personajes de Mega Man Tienen que matar a Goodman, a Goodman, el X-Man, Iceman, Fireman y Bombman Ese es el orden que ustedes tienen que ocupar para poder matar a todos los robots Ahora se nos viene una nueva aventura Llegar hasta el Dr. Willy Vamos a irnos al castillo del Dr. Willy y lo vamos a matar Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio del Juego del Recuerdo Espero que les haya gustado este pequeño recorrido, y bueno, acuérdense de, de suscribirse al canal y no se pierdan. Espero les haya gustado, que estén bien, y chao.